Hola, soy David de Belomo y te invito a conocer el Rocío. El Rocío es un loteo que está en preventa. Contamos con lote de 250 a 300 metros cuadrados en adelante. Es un barrio que está aprobado para que tengas todas las factibilidades. luz, agua, cordón cuneta, la calle es enripiada. Al ser un loteo en preventa te da la posibilidad de que ya puedas elegir la ubicación. Y en cuanto a condiciones de construcción, la empresa es muy abierta. Puedes elegir la opción de tener tu casa para fin de semana. El lugar realmente se presta para que tengas una casa con una pileta, una vivienda familiar. En el caso que el cliente quiera poner un negocio, no hay ningún tipo de condiciones. Están abiertas todas las posibilidades, es un barrio abierto. Hoy por hoy, con un anticipo mínimo, ya podés estar accediendo a cualquiera de nuestros lotes. Estamos cumpliendo 44 años con la empresa, por ese motivo estamos lanzando una serie de promociones, descuentos muy importantes. Además del rocío tenemos otros loteos en la provincia. Te invito a que nos visites por las redes sociales o bien por nuestra página web.